Voy a retroceder dos pasitos, pero nada mayor. ¿Alguien sabe dónde es eso? Esto continúa. ¿Dónde? Trinidad y tobago. Trinidad y tobago. tobago. No. Ver ganas de la ¿Dónde Australia? En el sur, en el norte, en el este o en el oeste? Norte. Bueno, no le ganaste al problema. Si es la punta norte de Australia. Trinidad y Tobago están en una costa que corre así. Total. El punto es simplemente: vean la diferencia en detalle posible. Y es, es muy, pues, um, lógico tomar eso en cuenta, porque autocorrelación hace dos cosas. Puede crear no independencia de puntos de presencia en la evaluación de modelos. Puede inflar tamaños de muestra, ¿Sí? Es decir, sesga los resultados porque dos puntos pueden tratarse como puntos independientes y en realidad solo porque están de más de cercanos uno a otro, no son independientes. ¿Sí? Entonces, un artículo para ver respecto a eso es esto de, del grupo de Rob Anderson. El filtraje espacial para reducir sesgo de muestreo, mejora el rendimiento de modelos de nicho ecológico. Bueno, esos son pensamientos que deben de estar contemplando que no hemos tocado en este curso hasta ahorita. Ahora, no más comentarios casi finales. De, ahora he pasado media hora maltratando datos de clima. ¿Cuándo los debemos de usar? pues realmente bajo dos condiciones cuando los datos de presencia puede voy a decir ocurrencia Andrés, no te apures. cuando los datos de presencia son muy heterogéneos en el tiempo, especialmente si van más hacia el pasado que el 90 o el 80 pues realmente no tenemos datos de sensores remotos que responden a eso. Y también cuando queremos transferir los modelos al futuro o al pasado, porque realmente no tenemos cómo van a ser los suelos en el futuro, o la vegetación en el futuro, okay? Pero fuera de esas, esas situaciones, no hay mucha justificación para usar los datos de Green. Enrique se ve perturbado. Bueno, es que estás ignorando a Estoy ignorando qué. O sea, no, ¿no sería una cuestión también de escala espacial? Cuando se trata de escala espacial, antes usar los datos. Si debemos de usar datos de clima cuando son escalas espaciales grandes, pues ¿por qué? Porque escalas espaciales grandes es el clima ¿eh? que define las instituciones de los Pero un individuo responde a, a escala pequeña en el tiempo y en el espacio. Mira, lo que iba a decir próximo es... Que todo tiene que compaginar. Si mis datos son precisos, mis datos de presencia, eso me permite analizar a una escala más fina. Pero si mis datos no son precisos, si, si es jalapa, entonces sí tengo que usar datos más gruesos. Pero si yo tuviera datos no sé, de GPS, mis datos son finos. Si vienen de pasando los 2000, pues para extensos continentales, no me molestaría usar datos de sensores remotos. Y ahora tenemos lo de Merrick, que hasta nos da datos, nos da dimensiones climáticas en vez de dimensiones como el NDI, que son difíciles de interpretar. Sí, sí, pero o sea, no porque vengan desde el sol sino los parámetros climáticos independientemente de la fuente yo creo que si tienen su, su peso eh, fuerte a las escalas bastante. entonces, lluvia y temperaturas son más importantes que, que otras cosas cuando estamos hablando de censos continentales. Pienso que sí. por, por las cuestiones... de la, no, no quisiera... De pues definitivamente sí. hay tendencias continentales. Pero pregúntale a una especie. ¿A qué responde el límite de distribución de una especie? Sí, por eso te digo que ignoras a sea, Los tratados de Guinea sobre los límites distribucionales y, y 20 otras cosas. No, no, no, en particular, la temperatura como la primitiva y la precipitación, la ternidad de sus especies, como límite de sus especies y todo eso. O es sea... En el primer lugar, reciento fuertemente que tú digas que yo no la <risa> consumoro. <risa> <risa> pero, pero mira. Piensa en los ejemplos clásicos, que hacia el norte sí tal vez son extremos de frío o algo así. Hacia el sur, el ejemplo clásico es que son interacciones bióticas. Pero todo eso es muy visible en términos climatológicos, porque esos son conocidos para nosotros. No sabemos qué limita la distribución de una especie. No, pero ya pienso también un poco en la cuestión de fisiología a las especies. Y, y definitivamente, o sea, las fuentes de energía y de agua que hacen que la fisiología funcione en las especies son, son los elementos básicos. Pienso mucho en los estudios de John de, de, de de, ah, Sí, es algo de, con experimentos sobre calidad de venta o sea, o sea, ve la respuesta fisiológica y ve cómo la temperatura eh, en combinación con la cantidad de calidad de venta uh -huh. tiene un efecto de cosas entonces de acuerdo que no pueden ser variables aisladas pues pero también pienso que las variables puramente climáticas es decir, simplemente las, los extremos de la temperatura Pues, más o menos con cuerpo. Hasta donde sepamos, son interesantes esas dimensiones. Respondemos a agua, respondemos a temperatura. Y pues, tú eres autor del libro donde pusimos un diagrama entre presencia ausencia de una especie y toda una serie de eslabones causadas. El último puede ser temperatura porque eso es fuente de energía pero puede ser influencia directa o puede ser mediada por mil cosas intermedias. Yo creo que nos encanta lo de los datos de clima simplemente porque es fácil de pensar en esas dimensiones. Pero yo creo que si hiciéramos en un sentido moderno lo de Grinello y recorremos todo el límite de la especie adentro afuera adentro afuera vamos a ver muchos diferentes factores algunos son directos climatológicos y algunos no parte devuelve a lo de si es un modelo de predicción o de un modelo de explicación ¿Sí? Para explicación, sí, quiero cosas que puedo identificar, que puedo ponerles una palabra y todos me entienden. ¿Para predicción? No sé. Pero el promediar brutalmente en el tiempo, para mí duele muchísimo. Veo el, el trabajo de Mariana, ¿sí? Sí, pero eso es, eso, es, eso es la manipulación de los datos. Pero pues, ahí puede ser que la obtención de datos climáticos pues, a partir de Haciendo modelos sí. Usando clima sí. No quiere decir sí, que es lo mejor No, no, pero se es que le funciona Funciona, sí funciona. Puede funcionar mejor ¿Puede? O sea, puede ser que quizá clima no sea No sea una No sean variables directas para muchas especies O algunas veces Variables directas, pero Entonces esto es la, el típico debate sí. Estamos hablando De promediaje espacial, es decir, resolución. Estamos hablando de promediaje en el tiempo, clima contra el tiempo. Estamos hablando de tradición. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Yo antes, sentado junto a Enrique, cada hora tenía que cambiar sus pañuelitos. Pero sí estábamos usando datos de clima. Y todavía no lo hacemos. ¿verdad? Total, es un debate interesante, sí, sí. ¿Sí? yo creo que se podría levantar este argumento y si se acuerdan una semana atrás en mi plática institucional una de las cosas que dije era abandonar datos del clima con mediados e ir a lo específico en el tiempo, ¿sí? No lo estamos haciendo todavía. Ahora, quería nomás tocar, ya, ¿no da tiempo, da tiempo? ¿Sí? Okay. Quería tocar dos fuentes de, de datos de sensores remotos que vienen, no en el futuro lejano, vienen ya, ¿ok? El problema con ambos es la cobertura global. Pero ya hay redes de microsatélites, no, no los de genética, pero satélites así en vez de así, que están poniendo miles de estos microsatélites y están midiendo a resoluciones espaciales bastante mejoradas. Uno de estas fuentes es LiDAR, ¿ok? Y eso es efectivamente radar que está agarrando los diferentes tiempos de respuesta de una señal que emite Y eso es como ve muy bien, pero eso es como construyen modelos en tres dimensiones de una ciudad. Y para nosotros tienen enorme potencial en dos dimensiones. Una es de mejorar los modelos digitales de animación, eso ya está pasando. Luis mencionó lo de SRTM las nuevas generaciones de eso se están mejorando con esta información mucho más interesante es esto si se acuerdan de sus clases de ecología leyeron, estoy seguro leyeron lo de MacArthur y lo de la estratificación vertical ¿sí? pues ahora lo podemos medir porque un señal de líder llega aquí, parte de la señal rebota del 12, parte de, de la señal de aquí donde está la masa de, de vegetación, parte del, del sotobosque, de arbustos, y parte llega a la, a la tierra. ¿Sí? Entonces, datos de líder nos pueden dar un perfil vertical de la vegetación. Son fabulosos. Todavía no son globales, pero son fabulosos. Está grueso, está con huecos. Que yo sepa, todavía no hay cobertura global, global. Tal vez estoy mal. Pero definitivamente esto es una dimensión del medio ambiente que debemos estar viendo. Y último, en un poquito más de detalle, ella es Mona Papes, era como de nuestro grupo, la generación, como que hizo puente entre Enrique y Andrés. Y su trabajo de tesis de doctorado fue en la selva de, del sureste de Perú, una selva hiperdiversa, 400 especies de árbol por hectárea, mm -hmm. okay. y ella exploró la diferencia entre modes que pueden ver de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 o 12 particiones del espectro electromagnético. Y ella estaba comparando modes con criterio, que se llama hiperespectro. Y pueden ver que el tiene muchísimo más detalle, okay. Entonces, lo que hizo Mona era de hacer un, una colaboración con un grupo que estaba mapeando individuos de árboles en la tierra, en una zona del sureste de Perú. Gastó Mona alrededor de 30 mil dólares en conseguir una, dos, tres imágenes de Iperi. Efectivamente era, gastabas, no sé, 2500 mil dólares en pedir la grabación de la imagen. Y daba tres pasadas. Si ninguna de esas pasadas era libre de nubes y de buena calidad, perdías tus dos mil si una o más era de buena calidad, luego tenías la oportunidad de comprar la imagen. Otros 2,500 en dólares. Entonces, sea, íbamos viendo los, los, los, um, los, los, los pronósticos de tiempo en el Amazonas, que son muy malos, y adivinar, okay, queremos esta fecha, vamos a poner uno aquí, uno aquí, y no. Pero sacó esas tres imágenes. Y era muy difícil porque tenía que. Muchas veces el copo de un árbol estaba así. Entonces tenías una especie aquí y otra especie aquí. Esos son los pixeles de la imagen. Entonces tuvo que buscar pixeles que eran dominados por un copo de un árbol. Eso llevó mucho tiempo. Levantó los perfiles de cada especie con base en lo que sabíamos, los individuos identificados. Y no voy a entrar en todo el detalle, pero ¿ven estos puntos? Esas son las nubes de puntos para cada una de sus especies. Es decir, la agrupación de los 10 individuos que tuvo para esto, los 4 individuos que tuvo para esto, eran absolutos en ese espacio irrespetral. Es, un, es una fuente de información fascinante. No es global. Sí liberaron las imágenes colectados en el pasado. Entonces, esos son gratis, pero no hay cobertura global. Y pueden ver el problema de 30 metros de resolución. Si eso se bajara a 5 metros, ya de repente estarías viendo copos de árboles mucho más fácilmente. Entonces, uno queda en la espera, ¿sabes? Quiero cobertura a fina resolución espacial, tengo la fina resolución espectral, la resolución temporal es horrible porque es cuando tienes dinero para pedir la imagen. Bueno, no más una generalidad sobre estos datos. Podemos hablar de su calidad y su resolución en dimensiones temporales, espaciales y espectrales. Y efectivamente la respuesta es que nunca puedes tener las tres cosas perfectas. Por ejemplo, Lanza, que lleva desde los 80s, 70 Lanza es muy bonito, tiene resolución de 30 metros espacial, temporal, es cada 16 días. Y, y espectral también es bastante mugre, no sé, 5 o 10. MODES soluciona uno de esos problemas. La solución temporal es muy buena, es cada día, para toda la Tierra. No mejora mucho en lo espectral y pierde algo en lo espacial. Hyperion pues ya les comenté de eso total. ¿Cómo escoges las imágenes o la fuente que vas a usar? Pues es con base en lo que tú necesitas. Para Mona, sus árboles no iban a ningún lado. Entonces, excepto por, por algo de variación entre temporadas, no le importaba la resolución temporal. la resolución espacial era muy importante. ¿Por qué? Pues porque eso lo hacía, eso determinaba cuántos individuos podía usar. Y lo espectral era el secreto, era lo fabuloso. Pero ninguno de estos sensores te da todo perfecto. Entonces hay que balancear entre pues qué tipo y qué aspecto te importa más. ¿Okay? Bueno, ya, esos nomás son algunos pensamientos sobre...